Su nombre es José Antonio Ruiz Cantero, J. Ruiz Cantero, de Twitter, es ingeniero de informática. Que yo le he visto dos veces como ponente. La una fue hablando sobre hacking, sobre hackers, y la otra fue hablando sobre WordPress. A mí me gustaron las dos, pero el 99% de la gente la que más le gustó fue la de hacking. Y entonces, como el hacking es una cosa que evoluciona, José, pues durante los últimos meses, se ha preparado unas cositas y nos las va a contar. Tu micrófono suena, a Sí. Hola, buenas tardes. Os tengo conmigo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, aquí habéis visto el resto de ponentes contando muchas cosas buenas en Internet. Y ahora yo me voy un poco, siendo el malo de la película, y contando la parte oscura de Internet. Esa que no todo el mundo conoce, pero que existe, en la realidad. Y... Antes de empezar, me gustaría preguntar ¿Quién de aquí tiene algún sitio web en internet? Sí. de la formalidad. Y de los que habéis levantado la mano, ¿a quién se le ha olvidado hacer la copia de seguridad de esta semana? A mí, a mí, a mí, a mí. Lo cierto es que se hacen pocas copias de seguridad y puede ser que el día tiene que nos toque llorar. Para ello, para intentar que eso suceda vamos a intentar hacer una, alguna tocha mínima de concienciación de seguridad seguramente todos hemos subido a internet en alguna ocasión algún archivo alguna imagen, algún documento Word, PDF pues resulta que esos archivos pueden contener lo que se llama metodato de información oculta y esa información de que se encuentran en los metadatos pueden llegar a ser bastante sensibles en algunas ocasiones. Imaginemos que tenemos en nuestra web un panel de acceso donde se solicita un usuario y contraseña para acceder a un panel de administración, por ejemplo. Pues en este momento podrían llegar los registradores de, de metadatos. Existen muchísimos programas, como puede ser en la FOCA. Pero en esa foca, si no esta otra, es un software bastante intuitivo que podría utilizar cualquier usuario desde Windows, es donde se le indica una URL de una página web y analizaría todos los documentos que he publicado en dicho sitio web, extraño los metadatos de esos documentos que ha encontrado. Pues poniendo ejemplo la famosa web del Senado, esa que costó casi medio millón de, de euros realizar Pues se le acabó el presupuesto y han olvidado eliminar una serie de metadatos de los documentos que tienen publicados. Y ahí hay, por ejemplo, un listado de unos 30 usuarios con los que se podría empezar a hacer pruebas en un formulario de acceso a un panel de control del de supuesto sitio web. No es la única información sensible que se podría encontrar en los metadatos, Otro caso, pongamos la web del Congreso de los Diputados, que como constantemente tienen que imprimir muchos documentos, parece que tienen funcionando un listado de unas 16 impresoras. Como veis, en los metadatos de los archivos que publicamos en la web, se puede colar información que en algunos casos es más sensible o menos sensible, pero deberíamos de asegurarnos de qué se está publicando en nuestra web y si se está publicando información sensible en los metadatos de los documentos, eliminarlo. Porque puede llegar a algún programa de extracción de metadatos, extraer alguna información sensible y utilizarla, como hemos dicho antes, en un panel de acceso a, a la administración de nuestra web. Y si no hay ninguna limitación de seguridad impuesta, no la pueden jugar por ahí. Y llega el momento en el que aparece el típico mensajito de, hay una actualización disponible. Ese que todo el mundo le tiene tanto miedo y al final termina pasando de él, pues, ¿quién de aquí tiene algún sitio web en Internet con versión obsoleta de WordPress, PrestaSoft, Drupal, Joomla o, o cualquier otro software? <risa> Las actualizaciones no son por gusto y normalmente solventan problemas de seguridad bastante graves o incluyen mejoras de funcionamiento. Así que es muy, muy recomendable actualizar siempre a las últimas versiones del software que tengamos instalado. Y si no lo hacemos, allá cada uno que tiene vendida la web. Otro punto para los desarrolladores, cuando hacemos algún trabajo, si ya funciona, nadie se va a poner a buscarle fallos. Ese es un grave error, porque en internet hay gente muy aburrida como yo, que se puede poner rápidamente a intentar ver por dónde falla lo que se ha desarrollado. Otra costumbre habitual es la de instalar un programa para probarlo, lo pruebo, no me gusta y al final lo dejo instalado. ¿Lo dejo instalado para quién? ¿Para que vengan los malos a hacer pruebas con él? Hay que intentar minimizar los riesgos y... Si ha instalado algo para probarlo, que al final no utiliza, desinstalalo. Por otro lado, resulta que nos quedamos sin espacio en Dropbox. Seguro que todos habéis llegado el momento que ya no os no, no cabe más información Dropbox. El disco duro del ordenador también se nos llena o queremos tener la información en Internet. Así que comenzamos a utilizar nuestro hosting de, del sitio web para guardar los, los documentos. Los backups de la copia de seguridad de la base de datos, los archivos de, de los recibos del banco, vídeos de la comunión, etc, etc, En ¿no? ese momento, pues es que la fuerza bruta no las juegue, porque aunque hemos guardado los documentos en nuestro hosting y no los hemos enlazado desde algún sitio público de internet, si no se ha implementado ningún mecanismo de seguridad. Alguien puede llegar a encontrarlo fácilmente haciendo combinaciones por fuerza bruta. Y tenemos un ejemplo en, esta último, en, la, en la última semana. Una, un famoso plugin de WordPress llamado Total Cache. No sé si, si lo conocéis. Es un plugin bastante extendido por internet. Y el funcionamiento que tiene es cachear la información de la web en archivos para intentar optimizar el rendimiento del sitio web, evitando ejecutar una y otra vez código por cada visita que, que llega a nuestra, a nuestra página web. El problema es que, como aparecía el mensajito de, hay una actualización disponible y no lo hemos actualizado, seguramente alguien va a poder llegar al sitio donde no se ha actualizado ese plugin e intentar encontrar cuáles eran los archivos que había cacheado de nuestro sitio web, con el problema de que podría llegar a extraer la contraseña del usuario que se encuentra cacheada también en esos archivos que supuestamente son ocultos. Bueno, pues esto que parece muy tedioso, se podría automatizar fácilmente. De hecho, por Internet hay varios programas circulando donde os hacen ese proceso de forma automática. Y voy a dejar un vídeo para que veáis rápidamente cómo funcionaría. Eh, ha fallado el vídeo. Cosa de directo. <risa> eh, bueno, eh, el programa realmente lo que hace es generar una lista de posibles combinaciones y finalmente si llega a encontrar el, el archivo con el nombre que realmente estaba oculto, pero siguiendo un patrón, han llegado a encontrar lo que existe en nuestra página web, ha extraído la información del usuario y la contraseña que estaba cacheada en esa información. Esto, si hubiese funcionado el vídeo, no tarda más de 30 segundos. Así que si no hemos actualizado el plugin, estaríamos totalmente vendidos a que alguien llegue y haga este proceso para obtener el usuario y contraseña de, del sitio web. Y los buscadores, que son muy listos, sobre todo google Googlebot, que lo sabe, lo rastrea todo. Puede ser que utilizando operadores de búsqueda avanzada permita eh, rastrear entre sus resultados copias de, de seguridad de la base de datos, que normalmente suelen ser extensiones, pueden habitualmente se utilizan extensiones .sql. Como lo hemos guardado, en nuestra página web, pero sin ningún tipo de protección de seguridad, resulta que Google Googlebot la ha rastreado y nos la encontramos que aparece públicamente entre sus resultados de búsqueda accesible para cualquier persona que la, que la llegue a ver. Otro ejemplo de operadores de búsqueda avanzada para los, depuradores, para los desarrolladores que han habilitado el modo de depuración en WordPress. Hemos olvidado deshabilitarlo cuando hemos terminado de hacer pruebas. pues el archivo que contiene toda la información técnica de nuestro sitio web puede ser que también esté entre los resultados de búsqueda de, de Google. Así que podemos utilizar el tema de los operadores de búsqueda avanzada para ver qué tiene Google entre sus resultados sobre nuestro sitio web. Vale. Además, los buscadores suelen ver en ocasiones cosas que los usuarios no ven en este caso se dio cuenta de que la crisis también había llegado a Apple porque en su página web estaban vendiendo Viagra. Habían encontrado un fallo de seguridad en la web de Apple y habían inyectado información para vender Viagra. Algunas veces los buscadores también son algo tontos y los suelen engañar con técnicas de blanqueo, Posicionamiento con técnica algo indebida y consiguen que aparezcan primeros resultados de búsqueda sitios web que realmente no deberían estar en esas posiciones. Menos más que por lo menos en algunas ocasiones los buscadores también nos avisan de si un sitio está distribuyendo algún virus o tipo de malware. En este caso, si estamos dados de alta en Google Webmaster Tools, nos llegaría un email diciendo se ha encontrado malware en tu sitio web. ...y podríamos actuar para intentar solventarlo. No son los únicos buscadores que existen en Internet. Webmaster Tools de Bing también nos permitiría, si somos propietarios de un sitio... ...darnos de alta y, en el caso de que el buscador descubra algún tipo de malware... ...nos avise de ello. Hay más buscadores, estilo Sodan, donde eh, en vez de buscar información sobre el sitio web... Nos busca información técnica sobre el servidor o hosting donde estaría eh, almacenado un sitio web. Podríamos mirar también qué se hubiese buscado de nuestro sitio web. Hay muchísimas más herramientas que nos ayudarían al tema de la seguridad y analítica de, de, de nuestro sitio web. En este caso, Joomla Scan, que nos permitiría analizar a nivel de seguridad un sitio web que estuviese realizado con, con Joomla. O WPScan que también nos permitiría analizar la seguridad de un sitio web realizado con Wordpress. Pero existen muchísimas más herramientas, estilo BlackTrack, MetaSploit, etcétera Con esto, lo que quiero decir es que los malos principalmente no buscan nuestro sitio web para destruirlo, sino que intentan hacer los zombies para sacarle algún tipo de beneficio o provecho. No se trata de quedarse refugiado en casa, sino de salir a la calle conociendo los peligros, los riesgos que, que existen e intentar evitarlos. Pues la seguridad es cuestión de actitud y muchísimas gracias. Cualquier pregunta... Por ahí. Hola. ¿Qué tal? Eh, quería preguntarte, en tu parecer, qué CMS es el más vulnerable. Cualquier CMS que no esté actualizado y correctamente supervisado a nivel de seguridad es vulnerable. Eh, el problema es que normalmente los fallos de seguridad no están en el propio CMS, sino en el, en el conjunto de utilidades que hay en torno a ese CMS. Por ejemplo, en, en Wordpress hay muchísimos fallos de seguridad en los plugins, en Joomla hay muchísimos eh, eh, fallos de seguridad en los módulos también. No, no solamente en el núcleo del de gestor de contenido, sino en, en todo lo que es eh, temas, plantillas que utilices, puede haber algún tipo de fallo de seguridad. Me comentaba hace unos minutos, un compañero que estará por aquí también en el público. Eh, un, un ejemplo de una plantilla que es de pago, no quieres pagar por ella, la buscas por internet gratuita, eh, resulta que la instala en tu sitio y si no te preocupas por mirar el código fuente, viene con premio. El premio puede ser una puerta trasera para entrar a tu, a tu sitio a hacer lo que quieras, eh, enlace de Caseo, cualquier script que quieran ejecutar, entonces no hay un, un software que sea 100% seguro, sino eh, lo que hay en torno a él. ¿No te da la impresión de que Wordpress, por ejemplo, uh -huh. es un poco más vulnerable, eh, por lo menos lo que me ha parecido a mí? ¿eh? Eh, ciertas extensiones que me he ido encontrando han, bueno, han empezado a fallar rápidamente o, o eh, han surgido mensajes diciendo, oye, no uses esto, porque Wordpress incluso en su propio directorio, eh, uno pensaría que todo lo que esté en el directorio está correcto, eh, debería estarlo, al menos gestionado por ellos, bien supervisado. Pero curiosamente muchos, yo no instalo nada más que desde WordPress, solo instalo aquello que, que aparece en su directorio como recomendado y, y sin embargo ha, ha habido problemas con algunos de ellos. Y Joomla, por ejemplo, ese problema no me lo ha, no me lo ha ocasionado, no, en los que lista Joomla como... Como organización bueno eh, te comento el detalle del repositorio oficial es cierto que pasan eh, unos filtros de calidad mínima para que es, eh, puedan estar en ese repositorio oficial pero pasa un poco como eh, el tema de las aplicaciones móviles en los markets oficiales ¿no? el apple store google place eh, no, no detectan el 100% de, del malware o, o, o las aplicaciones maliciosas que hay se le cuelan muchísimas y eh, es cierto que si están ahí han pasado unas características de calidad mínima, pero puede ser que se le haya colado algo. El tema de que sea más seguro o no WordPress, eh, hay por ahí publicados ciertos eh, rankings de cuáles son los gestores de contenidos que más fallos de seguridad han reportado los usuarios o, o han descubierto. Y eh, WordPress no es uno de los que más eh, han descubierto. Quizás sí en los plugins de WordPress pueden haber encontrado, encontrado un alto número de de fallo de seguridad, pero los plugins no son desarrollados por el gesto de contenido, son desarrollados por usuarios particulares o empresas que quieren contribuir. ¿no? Hay algunos que sí son oficiales del propio equipo de WordPress, pero con cualquier otro gesto de contenido pasa lo mismo. Eh, depende muchísimo de dónde descargue el, el plugin. Eh, puede ser que se le haya colado a, al repositorio oficial, pero si lo descarga de uno de fuera, ahí sí que no tienen... Bueno, pues normalmente... Si es un sitio de pago, también supuestamente han pasado algún filtro de calidad mínima, pero ¿quién te lo garantiza? Es difícil, ¿no? Eh, hasta que algún usuario no lo descubre o... O lo reportan, nadie te va a decir que es 100% seguro. No existe nada en la vida 100% seguro. ¿no? Ni, ni siquiera salir a la calle 100% seguro. ¿no? Sí, claro que sí. eh, un ejemplo que puede resultarte interesante es hay repositorios donde se publican los fallos de seguridad que se, que se encuentran de software. Por ejemplo, dbsploit.com o security focus. Eh, existe una opción de buscar, por ejemplo, por la palabra Wordpress, por la palabra Joomla, mira todos los resultados que te salen y compara. Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias. Sí. Hola, eh, mira, quería preguntarte, uh -huh. está hablando de seguridad en la web, de las copias de seguridad, yo soy bastante concienciado por mi profesión, pero sí pienso que quizás el gran peligro ahora mismo no está precisamente ahí. Porque si haces un mantenimiento adecuado has tapado muchos agujeros. Para mí el gran peligro lo llevo en el bolsillo, con mi smartphone, con la tablet, con el segundo que entra a la administración, que se deja las sesiones abiertas. Eh, ¿qué, ¿Qué medidas se te ocurre sobre o qué comentarios sobre este asunto? Gracias. Bueno, lo primero es que nunca se puede estar 100% seguro, como estábamos diciendo, sino que se trata de poner eh, una barrera mínima. Al final todo se mide en coste-tiempo-beneficio, ¿no? Eh, si lo que van buscando es un sitio rápido para distribuir Viagra y tú tienes un sitio web donde cumple unas mm, características mínimas, eh, quizás no se dediquen a buscarte un fallo de seguridad por el móvil para entrar desde tu móvil a la página web donde tienes eh, el acceso diariamente. ¿no? Eh, si van a por ti, casi seguro que al final lo consiguen. el caso de Sony, Playstation y otros casos muy populares en Internet, si van a por ti es difícil que, que te escapes. Sí, pero no es realmente que vayan directamente a por ti, sino por cualquier aplicación que nos bajamos alegremente del market o de una cosa parecida uh -huh. y que realmente no sabes nada, no tienes la menor idea de lo que estás instalando en el móvil. Aunque luego no te guste la desinstale, y ha quedado un montón. de código lo que haya querido el tío. Sí, ahí tienes que confiar un poco en desde dónde te estás descargando, eh, quién es el desarrollador, la reputación que tiene está un poco es como el, la confianza que tú tienes cuando vas a comprar una, a una tienda de la calle qué confianza tienes en, el, en que el producto que te van a vender es bueno eh, depende de, de ti del criterio que eh, que tengas para, para seleccionar ese sitio o ese producto y de lo que te hayan recomendado no es un poco de, de criterio común eh, eh, luego a nivel de para intentar prevenir eso eh, siempre eh, si tienes una empresa intentar separar todo lo que sería eh, la parte de actividad de la empresa eh, eh, con, una, con unos protocolos de seguridad mínimo que hay mucha gente que utiliza lo que es eh, la vida personal con la vida de empresa mezclada en el mismo móvil si te, si te mandan correos de, de cadena de, oye, mira esto y lo abre en tu teléfono móvil, que es el mismo que utilizas para la empresa, seguramente te infecte y tú infectes a, a algún otro compañero de la empresa. ¿no? Es difícil de, de decidir qué hacer para que no te, te llegue a suceder eso. Puedes seguir varios, varios normativas de seguridad, pero 100% a salvo nunca va a estar. Muchas gracias. Hola, aquí, a tú, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, okay. eh, yo te quería preguntar sobre la seguridad, bueno, quería saber tu opinión sobre la seguridad no en los sitios web, sino en los correos electrónicos, sobre todo con Google y sobre todo con el nacimiento de Outlook. No es, eh, o sea, es verdad que Google o sea, nos lee los correos electrónicos o es simplemente Microsoft que no lo quiere vender para que usemos más Outlook? A ver, hay muchos mucho rumores sobre eso. Yo no me dedico a la seguridad a nivel profesional, es casi un hobby y eh, que Google te lea los correos electrónicos quizás no te lo lea una persona, pero seguramente tenga algún tipo de script donde extraigan la idea principal que, eh, que trata de en tus conversaciones para después poder ofrecerte publicidad acorde a lo que tú lees o consumes en tu correo electrónico. Eso no te lo puedo responder. Por esta zona de aquí, ¿hay más preguntas? para allí. Mientras que le pase el micrófono, quiero decir una cosa a lo que ha preguntado él. Cada vez que tú te descargas una aplicación del Market, estás haciendo un acto de fe. Cada vez que vas a un restaurante, estás haciendo un acto de fe. ¿A ti quién te asegura que el cocinero no ha escupido en la comida? Y efectivamente nunca está 100% seguro. Y bueno, no me enrayo. Siguiente pregunta. Eh, José. Mira, a mí me llegan muchos clientes que resulta que la han hackeado su web en Joomla, entonces, uh -huh. bueno, yo intento recu intento recuperársela, miro si tienen script que la hayan inyectado, miro si la modifica el código, si tienen código en base 64 en esas modificaciones que la han hecho. ¿Qué otras cosas recomiendas tú para buscar dentro de, de ese código la, lo, el posible ataque malicioso que le hayan hecho a la página? Eh, bueno, lo primero es qué síntomas te ha mostrado, ¿no? Eh, si te ha llegado que está distribuyendo algún tipo de malware, eh, intenta localizar el malware que está distribuyendo, intenta localizar los ficheros de los de, del servidor, eh, el, los rastros que haya dejado ese malware, hasta intentar llegar al origen. Para localizarlo a la ciencia exacta es difícil, siempre va a tener que pelearte un poco con el sentido común de por dónde ha podido entrar, si ha sucedido esto, ¿no? Y yo lo que suelo tirar mucho es de, de comandos de, de Linux, normalmente los servidores están en, en Linux para intentar localizar la, la fuente origen de origen de la infección y no podría hay bastantes herramientas que te podrían ayudar en el, en el proceso, pero no podría decirte un, un mecanismo exacto. Gracias. Veo que te mojas poco. Y te voy a tirar a la piscina. Venga. Tú estás hablando de cómo evitar que te hackeen a ti. Pero para evitar que te hackeen a ti, lo mejor es tú hackear a los demás. Entonces tengo dos preguntas. Te hago las dos y tú me respondes la que quieras de las dos. O cuéntanos brevemente lo último que hayas hackeado y algo más. O, más interesante incluso, cuéntanos brevemente la última vez que te han hackeado a ti. Vale. ¿Cómo te desenvolviste? Una de las dos, tú eliges cuál. Te voy a contestar las dos, pero una va a ser en privado. Eh, la última vez que he ha, hackeado ha sido hace unos minutos, <risa> y no ha sido realmente hackeado, ha sido eh, prueba de seguridad de hacking ético. Yo no me dedico a destruir sitios, eh, hay muchísimos dilemas en la palabra hacking, ¿no? Eh, después te daría más detalles de, de lo que ha sucedido hace unos minutos. Y la otra parte, eh, la de cuándo ha sido la última vez que me hackearon, pues fue eh, no hace muchas semanas. Un poco por cúmulo de, de todo lo que he comentado, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Un sitio web donde no tengo copia de seguridad. Estaba dado de alta en Webmaster2 de Google y me llega un, un email eh, avisando de que se ha detectado malware en el sitio. Llego al sitio web, no veo nada. Eh, intento revisar revisarlo y demás, no veo nada no sé puede ser una equivocación hasta que eh, descubro haciendo más pruebas me avisan que llegando desde facebook le asalta un, un aviso de los antivirus que se está distribuyendo un malware vuelvo a, a, a mirar los archivos de, de registro del servidor y demás y me doy cuenta que estaban camuflando Estaban detectando el tipo de usuario que accedía a la web, si accedía directamente del dominio, si había accedido en otras ocasiones, si venía desde Facebook, venía de otro sitio. Y habían seleccionado a qué usuarios querían enseñarle ese malware. En este caso, solamente se lo enseñaban a los usuarios que venía a esa página web desde Facebook. Por lo tanto, el resto de usuarios, yo como el dueño de la web, accedía directamente escribiendo a la página web. No me iba a Facebook y desde Facebook pinchaba en un enlace para llegar a mi página web por lo que me costó darme cuenta de, de dónde estaba saltando eh, el problema de seguridad y bueno pues como no había copia de seguridad me, me tocó limpiar todo lo que había modificado restaurar en este caso era una instalación de, de wordpress desactualizada esto hay que reconocerlo eh, me tocó Reinstalar WordPress, la base de datos habían tocado bastante información, recuperar lo que pude y bueno, algo sí se perdió, pero conseguí que por lo menos siguiese funcionando. Copia de seguridad, moraleja, siempre tenerla una por lo menos en semana. ¿Alguna pregunta más? Oh, me han sobrado dos minutos. Detrás tuya, me interesa la pregunta del señor Gómez. Vale. Porque el señor Gómez también es un poco hacker. No, que va. Eh, dice de copia de seguridad. Eh, ha dicho que mejor no en el mismo servidor. Entonces eh. Y la privacidad con Dropbox, no sé yo cómo... No la, Dropbox como sitio para la copia de seguridad tampoco termino yo de verlo bien. ¿Qué recomiendas tú para... Eh, ...todo menos dejar la copia de seguridad en el mismo sitio que está haciendo la copia de seguridad... ...es como si haces la copia de seguridad sí. de los documentos de tu empresa... ...y los dejas escondidos en el mismo cajón de, de, de despacho de la empresa... ...si se inunda o se mete fuego o hay alguna catástrofe... ...al final también lo vas a perder... ...intenta siempre tener la copia de seguridad en cualquier otro sitio... Eh, que, ...que tenga unos mínimos requisitos de seguridad... ...tu cuenta de Dropbox podría ser uno de ellos... ...o, o cualquier otro sitio de almacenamiento en la nube... Eh, también podrías descargarlo, que te lo mande por correo y que la descarga tu equipo. Eh, tienes bastantes alternativas. Por ejemplo, en WordPress tienes bastantes plugins que te automatizan el tema de las copias de seguridad, ya sea copia de seguridad a Dropbox, a Google Drive, a, a correo electrónico, eh, diferentes alternativas, menos dejarla en, la, en el propio servidor que te van a hackear. Pues si te lo vas a hackear y, y tiene la copia en el mismo sitio, puede que incluso te llegue a infectar la copia de seguridad. ¿Y tú cómo sueles hacerlo? Eh, yo tengo configurado, depende del sitio web, tengo configurado normalmente plugin para que me exporte al correo, a Dropbox y a Google Drive. Así que ah, vale. tengo más de una. <risa> vale, gracias. En caso de duda, ¿qué piensas que es más fiable? ¿Tu disco, tour, ¿Tu disco duro en el cajón de tu despacho? ¿O Dropbox que he oído por ahí que no es fiable, que no tiene privacidad, que se queda con tu archivo? ¿Tú te sientes más seguro teniendo tu disco duro en tu cajón ...o teniendo tus archivos en Dropbox. Tú los tienes en los dos, pero si solo tuvieras uno, ¿cuál es más seguro? <risa> o sea, es comprometida ¿eh? ¿eh? Pues es que en verdad, como mi portátil lo llevo siempre para arriba y para abajo... Eh, ...corre también un gran riesgo de que se me rompa el portátil y tampoco tenga la copia de seguridad. ¿eh? Entonces, depende un poco de los hábitos que tenga cada uno. Si tienes un portátil fijo en un sitio que nadie va a entrar, nada más que tú... ...pues quizás esté más salvo en tu equipo... Eh, si, no, un no, que no, no, no, lo... para, para, para, para, te estás enrollando y te he hecho una sencilla pregunta. Y las respuestas son o Dropbox o el cajón de la mesita de noche. Ninguna, ninguna de las dos seguro. Una, una de las dos. ¿Cuál puedo decirte, Andy? prefieres que te lo diga yo? tú, venga. Vale, pues yo me fío más de la nube, que de mi disco duro, de mi pendrive. O sea, la gente va con el pendrive, con sus datos en el bolsillo, se lo deja en el café, se lo deja en cualquier sitio... No sé, es un poco una cuestión de mentalidad. Yo me pero, fío más de tropos, pero obviamente tengo varias alternativas, claro. Casi siempre, a todos los que presumimos de que nunca nos ha pasado nada, de que hay que hacer copia de seguridad, es porque ya nos ha pasado algo, si no, te, no lo diríamos. Te vas a yo, otra pregunta. Yo estaba un domingo ahí con mis datos, ahí mi disco duro, flamante, con mi copia de seguridad, que alguien de la sala sabe lo que me pasó, y de pronto, voy a borrar los datos de un pendrive porque me voy a llevar un archivo, me voy domingo, mi mujer me está esperando, metí el pendrive, abrí mi PC localicé el icono del archivo, le di al botón derecho, le di a formatear y le di a aceptar. No formateé el pendrive, formateé mi disco duro de datos. En ese momento, mi disco duro de datos de trabajo de hace 10 años. En ese momento me, me corrió una gota, una gota de sudor frío por la espalda aquí. Pim, pim, pim, pim. Luego te organizas, sabes que hay formas de recuperar esa información, la mayor parte de ella la pude recuperar, pero durante un momento el sudor frío me corrió por la espalda. ¿Me permite una pregunta? ¿Tu cuenta de Dropbox tiene la misma contraseña que tu panel de administración de la web? Pero por supuestísimo que no. Yo tengo. Die... Aquí, na aquí nadie repite contraseña. Además, no me fío de ningún gestor de contraseña. Yo tengo un documento con 10 páginas impreso en papel, que lo tengo en un lugar seguro, y ahí tengo anotadas todas las contraseñas de todos los servicios de todas las web, 10 páginas. Y cada vez que hago una contraseña nueva, una cuenta nueva, o cambio lo que sea, me voy al documento y lo y lo edito en el documento electrónico que está protegido con una contraseña y de vez en cuando, cuando voy de viaje o lo que sea, me lo imprimo y lo guardo en un calcetín, si? lo llevo en la maleta. Y si, y si alguien lo encuentra, pues no lo va a saber lo que es. ¿Y si tiene un Keylog instalado en tu ordenador y no lo sabe y te está re registrando todo lo que tecleas por teclado antes de imprimirlo? Pues eso puede ser jodido. Eso puede ser jodido, pero 100%, tú lo has dicho, me voy a no quedar nada. con esa frase de él, 100% no estamos seguros, pero lo, lo tenemos que intentar. Un aplauso para él, por favor.